Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con el tema de ecuación cuadrática. En esta clase veremos qué es la ecuación cuadrática y para qué se usa y ejemplos aplicando la ecuación cuadrática, que es de la forma ax cuadrado más bx más c. No siendo más, comencemos definamos la ecuación cuadrática es una ecuación con variable x que se puede reducir de la forma ax cuadrado más bx más c y es igual a cero donde a b y c son constantes y esas constantes a debe ser diferente de 0. a no puede valerse podemos resolver las ecuaciones cuadráticas mediante los siguientes métodos pues tenemos lo siguiente el método de factorización que es un método que se ve en los casos de factorización. Si tienen algún problema con la factorización, les dejo un enlace para que vean la factorización. Y tenemos la fórmula cuadrática, que es la que vamos a ver acá. Vamos a ver entonces. Tenemos lo siguiente. Para resolver la ecuación cuadrática debe aplicarse la siguiente fórmula. Esta es la forma general. Y la ecuación es la siguiente. Menos b, más o menos la raíz b cuadrado menos 4 por a y por c todo esto dividido 2 a como podemos ver tenemos un signo positivo y un negativo quiere decir que van a haber dos respuestas a las cuales vamos a llamar x 1 y x 2 y es de entender que debe dar de esta manera porque nos van a dar dos raíces estas satisfacen la solución del problema vamos a ver ejemplos aplicando esta fórmula cuadrática veamos Ejemplo número 1. Tenemos 2x cuadrado más 3x más 1 igual a 0. Vamos a definir cada uno de los términos. A va a ser 2, B 3 y C va a ser 1. Y vamos a ir reemplazando en la ecuación cuadrática, veámosla acá. Menos B más o menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Bien, donde está B vamos a reemplazar B entonces. Menos B, B sería 3, más o menos la raíz de B al cuadrado b es 3 al cuadrado, menos 4 por a, a vale 2, y c vale 1. Todo esto sobre 2a, ¿y quién es a? Vale 2. Efectuamos la operación y nos queda lo siguiente. Esto nos da 9, 4 por 2, 8, pero queda con signo negativo. 9 menos 8 nos da 1, nos quedaría más o menos raíz de 1. Esto nos daría lo siguiente, nos daría... Menos 3 más 1 sobre 4 y la otra sería menos 3 menos 1 sobre 4. Menos 3 más 1 nos da menos 2 cuartos. Si simplificamos esto nos da menos 1 medio. Ahora para abajo nos quedaría menos 4 dividido 4. Al dividir esto nos daría menos 1. O sea que x sub 1 sería menos 1 medio y x sub 2 sería menos 1. Estas son las respuestas que satisfacen al ejercicio. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Tenemos x cuadrado más 9x igual a 0. Definamos quién es a. A vale 1, cuando aquí no hay nada, esto vale 1. b vale 9 y c va a valer 0, porque no hay un término acá, un número solito. O sea que esto vale 0. De igual forma, vamos a la ecuación y vamos reemplazando. Menos 9... Más o menos la raíz de 9 al cuadrado menos 4 por 1, que es A, por C, que es 0, sobre 2A. Y A vale 1. Esto nos quedaría 81 menos 0, pues nos va a dar 81. Y nos queda menos 9 más o menos raíz de 81 sobre 2. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nos van a dar dos respuestas. Raíz de 81 nos va a dar 9, no va a ser positiva. Y la otra va a ser negativa, menos 9 más 9 dividido 2, esto nos daría 0, 0 dividido 2 nos da 0. El otro caso sería menos 18, signos iguales se suman, sobre 2 nos daría menos 9, quiere decir que 0 y menos 9 son las respuestas, siendo este x sub 1 y este sería el x sub 2. Vamos a ver un tercer y último ejemplo. Tercer ejemplo, tenemos lo siguiente. X menos 4 elevado al cuadrado es igual a 3 menos X que multiplica a 1 más 2X. Acá tenemos lo siguiente, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Si tenemos problemas con el trinomio cuadrado perfecto, pues no es la idea resolverlo, explicarlo de manera muy detallada, pero los invito a que revisen ese caso de factorización. Trinomio cuadrado perfecto. Bien, vamos a resolver luego esta multiplicación y agruparemos términos. Empecemos por lo primero. Eso nos quedaría x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más 4 al cuadrado. Esto nos daría, 2 por 4 nos da 8, nos daría menos 8, y 4 al cuadrado nos da 16. Ahora, efectuamos estas multiplicaciones, tendríamos lo siguiente, 3 por 1 nos da 3, 3 por 2 nos da 6, 6x, menos por más da menos, x por 1 nos daría menos x, menos por más nos da menos y 2 por 1 nos daría 2, menos 2x cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a igualar todo a cero, entonces vamos a pasar todos los términos de acá al otro lado. Para ello, ellos deben de cambiar de signo, nos quedaría x cuadrado menos 8x, menos 6x, más x, si es negativo pasa con signo positivo más 2x más 16 y este que es positivo al pasar al otro lado queda como menos 3. Y todo queda igualado a 0. Ahora subemos términos semejantes. 1 más 2 nos da 3x cuadrado. Y menos 8 menos 6 nos da menos 14 más 1 nos daría menos 13x, nos quedaría 3x cuadrado menos 13x, y 16 menos 3 nos daría 13, quiere decir que esta es la ecuación cuadrática a la cual vamos a aplicar la fórmula, o sea que con esta vamos a proceder a seguir trabajando, por ello tuvimos que operar de la siguiente manera, para poder obtener la ecuación cuadrática que fuera ax cuadrado, bx más c. Ya teniendo esto, vamos a partir desde esta ecuación y vamos a utilizar la ecuación, Definimos los términos, a igual a 3, b menos 3 y c vale 13. Utilizamos de nuevo la ecuación que la rige, menos b, lo reemplazamos, menos por menos nos daría más, quedando positivo, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a que es 3, por c que es 13, sobre 2 veces a que sería 3, 2 por 3. Ahora, efectuando esta operación nos quedaría lo siguiente. Al hacer esta operación nos da 13. Nos quedaría más o menos raíz de 13. Y 2 por 3 nos da 6, entonces sobre 6. Como tenemos dos respuestas, una va a ser positiva, otra negativa. Y esta raíz no se puede sacar porque este es un número primo. Entonces lo vamos a dejar quietecito. Nos quedaría 13 más raíz de 13 sobre 6. Y la otra sería... 13 menos raíz de 13 sobre 6. Una es positiva y la otra es negativa. Quiere decir que esta sería el x1 y esta sería el x2. De esta manera se resuelve este ejercicio. Con esto concluimos el tema de ecuación cuadrática. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta.